Hola, hola, buenos días. aquí, estamos comentando Unidas a Taberna y hoy volvemos con Evil Genius 2 Nuestra campaña con Iván el Rojo, vamos a ir por fin de una vez por todas a... Uh, uh, uh. Vale, Vamos a tratar de completar o de, de llevar al fin de la organización de la paz Entonces nuestra idea al menos es tratar de completar los máximos objetivos posibles de por aquí mientras bueno a ver tenemos bastante mejoramos la base vale porque nos falta mucha y cuando digo mucha es mucha mucha energía ahora bien tenemos presupuesto como para conseguir energía tenemos bueno materia todo todo todo tenemos espacio tenemos no hay ningún problema con el tema de conseguir la energía así que por ahí vamos bastante bien esto mientras revisamos el resto de, de zonas a ver si tenemos alguna misión interesante pero vamos, creo que ya la ha pillado, vale a ver, vamos a volver a la base exacto, el piso 1 la idea, tenemos aquí van construyendo esa energía que necesitamos vamos a darle un poco de caña vale, ya vienen por aquí los minions, perfecto la maquinación completada eso es, vale, vamos a poner aquí Uf, y por qué no tenemos dinero porque literalmente nos lo hemos dejado en las construcciones. Vale, pues bueno, vamos a aprovechar, vamos a ir al mapa mundito, a estas bases que tenemos aquí paradas. A ver si podemos hacer alguna de, de ganar dinero. A small fire has Uy, in en el lair. piso 4, mal. Buah, 5 mercenarios de recompensa, un montón. ¿Podemos tener alguna de dineritos rápidos? Esta por seis trabajadores, vale, me parece correcto. Aquí están buscando también trabajitos. Bueno. Espérate que ahora viene esta mujer aquí. Bueno, ahora vamos a chequear eso. Vale, perfecto. Esta no la hemos lanzado. The vale, la amenaza se resolverá. Is in en el piso 4, ¿dónde? Venga. Oye, no podemos subsanar esto. Tenemos aquí los cuatro extintores, gente. Ha llegado un grupo de superagentes. Bueno, tampoco tenemos dinero para que nos roben, o sea sé que. Con calma. Ah, vale, no, aquí. Pensé no que tenía bizarras por aquí para atender. Vale, vamos a recoger toda esta gente. Vale, bueno, la tenemos bajo control. Bien, bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta. Ah, no, que se están saliendo del control. Vale, eh. ¿Por qué? Bueno, venga ahí. Bueno, mientras no sea la zona de la energía, estamos contentos. Vale, la cosa es, hay agentes por ahí, eh, pero vamos, no estamos entrando en nada. En el piso 3 han bajado algunos, eh, no, y en el 2... Tampoco tiene pinta, el 1... Vale, no, tampoco hay. ¿Dónde está esta señora? ¿Le estamos pegando? ¿Qué está pasando de nosotros? ¿Esposible? Venga... Yes. Eh, eh, eh. Ah, vale, ya está, ya está. Ya viene ya viene ya ven. Ven, abrí la puerta ya por ella. Sí, ya la hemos eliminado. Ah, no, es que me tengo unas leches como panes. Dios, y toda esta gente. Vale, vale, vale, vale, vale. A ver. Vamos a parar esto un poquito. Vamos a capturar a este señor. A capturar a este señor. A esta la queremos aniquilar como siempre. Vale, este también lo vamos a.. Capturar. ¿Qué tenemos por aquí? Opcionales. Ok, construir extintores. Vale, vamos a meter la delta roja. Vale, y vamos a traer a Eli para acá. Y, y ya puedes meter el revólver en cuanto duras. no este señora? ¿Por qué no lo eh? veo. Ah, que tenemos aquí otros. Un... Vale, bueno, por lo menos los tenemos divididos en los frentes. No sé si podéis subirme. Vale, bueno, están funcionando bastante bien con las pistolas. Bueno, una cosa por otra. Está bien, está bien. ¿O o sea, en el piso 4, ¿dónde? ¡Dios! Eh, vale, nos podemos traer aquí Iván. Es que como nos fundan la energía, ya la hemos liado aquí, pero bien, ¿eh? Y no puede pasar nadie a esto. Se nos va toda la energía del garete. Venga ahí, trabajar. Venga, apagamos todo, a ver, vamos a construir, vamos a construir aquí estintores, vale, uno, dos, tres y cuatro, perfecto, confirmamos, venga, Iván, tú vente para acá, eh, no, aquí, vale, apagamos la alerta roja, Venga, mejoramos el radioacción. No se puede quemar nada de esto. Voy a encontrar eh, un soldado de paz. Vale. Es que tela, eh. Tela, tela, tela, tela, tela. Vale, más o menos como ya parece que. Ojo, ojo, ojo, ojo. ojo. Vale, vamos no bueno, es que a capturar nuestra escena Bueno, vamos a nuestra base No me importaría, eh Dispara caos, dispara caos mm, Vale Mate investigadores de paz y Toda esta gente hay que ir gestionándola Vale, y los que no nos pillemos Nos... Sacamos informes... Y para adelante... Vale... Los Perfecto... Los ingenieros están aquí trabajando... Maravilloso... Eh... eh, eh, eh. ¿Nos faltan cositas? No... No estamos generando bien... Falta mucha gente ahí... Eh, mejorando sus habilidades... Vale... Vamos a ir... ¿Dónde ha ido la gente? Ah... Bueno... está todo el mundo aquí en el... En este piso sus cositas. Es? On fire. Oh, estoy ardiendo. Oh. Vale, vamos a llevarnos a Iván por fin a su... Aquí. Perfecto. Vale, nos vamos a bajar del piso 3 ahora bien. Me está marcando. ¿Con razón? Ah, bueno. Vale, perfecto. Vale, joder, vamos a poner de nuevo aquí el incinerador para limpiarnos todas estas bolsas de cadáveres. Confirmamos. Vale, porque no tenemos otra forma de hacernos con ello. Eh, ya lo estamos haciendo funcionar, ¿no? Venga, reparamos todo eso. Perfecto. Ahora bien, grupo... Eh, grupo uy, piso 3. Ok, aquí hay energía nada más uy, uy, uy, uy, uy, uy. Optional Vale, perfecto Vale, vamos al menú de investigación ¿Qué más cosas queremos poner? Generador de fusión, esto nos viene genial porque nos hace tener más energía en el mismo espacio supongo Vamos a darle caña porque como ya tenemos las centrificadoras puestas Hay algo aquí en operaciones globales No, esto lo tenemos, lo tenemos Habría que meter en plan aquí ¿Los biólogos pueden mejorar la capacidad de transmisión, haciendo que las señales de radio reboten contra las palomas? ¿Por qué no? Es que con, para eso, bueno, no, no creo que no es tan prioritario como esto de la energía. Al fin y al cabo, como estamos con las mejoras de la base y tal, no. Me voy a quedar esto. es ¿Aquí tenemos...? No, no, aquí aún no está partida la base. Este piso básicamente lo tengo muy desmejorado y ya está. Vale, piso 2. Vale, vamos a arrancar ya esto. Vale, aquí tenemos la otra guarida. Vale, ¿Es que vale sí, vamos a ir... ...haciendo... ...pasar a toda esta gente. Sí, aquí hay que venga alguien. Perfecto. Sí, es que esto está un poquito a medias. Habría que poner aquí, a ver... ...alguna zona o alguna... ...algo para trabajar aquí y no, sé que no fuera solo cárcel. Pero bueno, vale. Y en el piso 1, aquí estamos trabajando con esto. Esta zona está bien, pero no viene nadie aquí a trabajar. Aquí tenemos un montón de generación de energía. Vale. ¿Qué, qué no tenemos? Vale, el de las cámaras. Perfecto. Pues vamos al piso 4 a ver si lo podemos sustituir. Vale, vamos a quitar, por ejemplo, esta de aquí. Vender... Vale, vamos a plantar un bicharrago de estos. Perfecto. Confirmamos. Me gusta. Que además esa que está en esta sala me parece genial. Vale, aquí viene la gente a comer y a descansar. Nos la pasé paciano ahí. Casi listas tú. Vale, hemos vamos a salarios ya hemos recuperado ese, ese bajón de energía, está muy bien, vale, mata un soldado, bien bien, bien, bien, bien, bien, vale, perfecto, vale, vamos a volver al mapa Todas esas misiones que tenemos de agentes, etcétera, lo suyo sería, vale, vamos a iniciar esto, todas esas misiones de los agentes y tal, dónde, dónde están que yo las vea, No, esta no... Vale, estos son cinco botones. Me sirve. Otro... Vale, guardias... No sé dónde están estas misiones, ¿eh? Y mira que las quiero. Por 25.000, cinco mercenarios. Vale, me las quedo. Esto... ¿A qué nivel está esto? Mmm, vamos a comprar informes también. Vale, esto es un montón de pasta. por pues seis botones, vale. Exacto, todas estas las tengo Successful. que ir mandando. Uh, aquí tenemos. Atraer el objetivo. Vale, pues vamos a atraer el objetivo. Vamos a engancharlo y ya está. A ver, y lo suyo también sería ver si podemos disparar. Uy, uh, uy, uy, uy, que tenemos por aquí. Vale, lo resolvemos. Lo suyo también sería disparar caos, si no me equivoco. Vale, cinco botones. Vale, volvemos a la base. ¿Qué tenemos? ¿Dónde está la gente? Estamos haciendo que migre a la gente de un lado a otro. Es que tengo muchísimas máquinas paradas. Vale, sí tengo capacidad de transmisión, pero no estamos trabajando con ellas ni nada por el estilo. La verdad es que tendría que reestructurar algunas cositas. Como por ejemplo, es que estas me las quiero quitar. Porque me las quiero quitar, porque no me valen para nada. Y vale la pena que ponga aquí, por ejemplo, dormitorios para que la gente esté aquí trabajando y no se que comer mucho y demás. Vale, Iván, ¿dónde está? Uy, aquí no hay nadie. Este como tal lo acabamos de capturar Vale Ah, vale, Iván ya está aquí Bueno, revitalizado Vale, pues vamos a disparar, caos Ni corto ni precios Venga, vamos para acá Venga, Iván, que tenemos trabajo Bien, aquí vienen técnicos Es que esta, esta zona en verdad está muy bien Vale, vamos a ampliarla un poquito más La cafetería esta Vale, vamos a construir aquí Perfecto, y tenemos sitio para plantar aquí otra de videojuegos, vale, vamos a. No vamos a plantar otra de videojuegos. Vale, perfecto. Confirmamos y vamos a meterle una buena decoración, una fuentecilla aquí. Vale, y otro aquí. Perfecto. Cambios de casilla no válidos. Ah, U. Uh. Vale, ok, me quedo esto. Una trampa en el piso 4 Uh, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha activado esto? No lo sé. Literal, no lo sabemos. Vale, bueno. Está, o sea, está bien. Está viniendo la gente y se está dejando los dineros. Perfecto. Ahora bien. ¿Vienen soldados? ¿Tienen que venir soldados? ¿Hemos controlado el asedio? No lo sé. Bueno, ahora en cuanto baja, disparamos y nos vamos de fiesta. Vale, cortamos al prisionero, esto lo vamos a transformar, es que todo vale la pena hacer las conversiones. O sea, con las conversiones me refiero a que, que los que tengamos de fuera, que los transformemos en, en gente para nosotros. Vale, esto está todo, el restaurante de que es para los científicos. No sé si quiero otra zona de A científicos. Eh, capítulos secundarios? No, porque nos estamos centrando en... en... Es que me da mucho rollo lo de los... Esto se tiene que recargar. Me da mucho rollo lo de los eh, superagentes, porque es como bueno. Oh. ¿Qué pasa? Falta aquí un biólogo. ¿Cuántos biólogos tenemos? Estienes Ciencia. ¿Ocho biólogos y no trabaja nadie? ¿Qué me estás contando? Vale, fuerza 17, 10. Es eh, literalmente no lo sabemos. Vale. Propagandistas, aristócratas. Vale, vamos a meter aquí un poquito más de caña. Vale. Y luego en, en ciencia no está aún mal Nos falta como el último, el, el final Vale Vale, vale Bueno, mientras no, no se nos escape la pasta A ver Iván ya hemos llegado Perfecto, pues vamos a disparar A gozar ¿Dónde vamos a disparar? Nivel 1, potencial dispositivo Perfecto Disparando caos Smash contra la República de Smash del Sur esta nos sirve, distritos occidentales de mantillo no provincias centrales de yunque aquí orientales centrales de yunque, no, es que si tenemos cosas a medias no quiero mm, mm, mm, mm. territorios sureños de sable o contra república de smas del sur que es justo aquí Vamos a tirar aquí Empezar En un minuto Dale Di que sí, rey ¿Qué teníamos aquí? Eh, literalmente no estábamos haciendo nada Vale, vamos a iniciarla Que en 10 segundos la completamos Y nos da un montón de combustible Por informes que literalmente nos sobran ahora mismo Y eso está muy bien para nosotros Has succeeded. Mm. Vale, vale, vale. Me preocupa un poquito la economía, que hemos perdido bastantes, bastantes... Vale, 10 trabajadores y gratuitos. Vale, vamos a mejorar esto. Vale, que tenemos que de transmisión y podemos mejorar la red criminal, ¿vale? Y ahora, claro, el follón va a ser este. Impacto dentro de... Villa Seguro. ¡Yuu! Ahí ha debido ser. oh Claro, aquí me están limpiando. <risa> Dale, dios! Tendríamos que limpiar el resto. ¡Gran incendio en el piso! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! dios ¿Dónde? ¿Y por qué? Eh, claro, y no llega la gente aquí, ni de casualidad. Hay que poner más extintores en esta zona, no tenemos apenas... Hola, hola, hola. Vale, llegamos. Venga, vamos, eso es. Vale, perfecto. Maravilloso que lo estemos limpiando. Vale, vamos a limpiar esta zona de aquí. Eh, vender y vamos a colocar una de estas vale perfecto continuamos pues Eri barracuda entra en combate donde aquí ah bueno tenemos la puerta aquí dice por qué huye a ah, por pues, el fuego tú vale está vemos Sí que podemos, ¿no? Pues yo creo que. Ah, Fácil, este asedio. Bueno, o sea, va muriendo gente, pero. Nada nuevo tampoco. Vale, vale, vale, vale. Maravilloso. Hala. Tremenda gestión, me encanta. Ok, ¿qué tenemos nuevo? Aquí, objetivos, opcionales. muy bueno, joder meter al roja. Vale. Mata a un técnico, entrena a biólogos. Vale, estamos mejorando esto. Maravilloso. Cinco guardias. Esto se ha mejorado. Vale, este es uno de los especiales. ¿Quince guardias? Ah, requisitos tres trabajadores. ¿Eres tú mi jefe? ¿Qué imaginación es esta? Vale, pues lo hacemos eh, ¿Por qué viene esta señora ahora? ¿Usted, usted qué hace? ¿Quiere estarse quieta? O sea, ya hemos completado la trama con el hermano Debería desaparecer del, del mapa esta señora Vale, eh, eh, eh, no, no, vamos a traer esto Vamos a, a traer esto, perfecto mil vale, 5 guardias, aquí hay más guardias. Maravilloso. ¿Esta la podemos mejorar? si sí, podríamos mejorarla. ¿eh? Uf, uf, uf, uf. vale damni, henchman. I must ¡Señorita! Es que además, si además se piden por la altura de la grabación, feo, feo. Él uh, iba a salir hacia un peligro, una pregunta a la gente que no la la es fácil, ¿no? Hombre, ahora la grabación es muy fuerte, pero... Yo creo que deberíamos poder bastante fácil con todos los que somos aquí. ¿Podría tener que traer a Iván? Eh... ¿Dónde está? Eh, Iván, Iván, Iván, Iván, Iván, Venga y darle valor, eso es. No, nah, vale, se me ha hecho. claro, pero se ha cargado atropecientos esbirros. Vale, opcionales, que tenemos? Recompensa entre radiólogos, vale. Mm, mm, mm, mm. Ah, vale. Bueno, a, ok, hay que lanzar eh, Caos en tres sitios más. Ay, no, me he equivocado. Eh, eh, eh, ¿Dónde estamos? Vale. Y van, vuelve aquí Hay que lanzar caos en tres sitios más mínimo Aquí no baja la gente No gusta, o sea, la idea era tener un ciclo de trabajo Que estuvieran aquí, pero no, no viene nadie Vale, vamos a meter una sala de estas Porque aquí no tenemos ninguna Vale, uno, dos, tres Y cuatro, exacto Y ahora hacemos así sí sí así aquí tenemos sitio sí, yo creo que esto es suficiente para meterlas vale introducción al mal vale ponemos esto aquí ay no vale esto aquí y vamos a meter un par así de una dos ah oh, bueno ya hemos recuperado ya hemos recuperado bastante y bueno vamos a meter una puerta por protocolo Vale, perfecto. A ver si conseguimos hacer que la gente baje aquí a trabajar, en esta zona en concreto. Me parece bien que tenemos energía. Tenemos, de hecho, vamos a meter aquí en el de este extintores. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto, confirmamos, vale. Con objetivos hostiles. Uh, ¿dónde, dónde? Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Vale, vale Uh, uh, uh, uh. Cinco de combustible, vale Vale, pues nada, vamos a dedicarnos a construir A conseguir combustible en el mapa Moody Y ya está Y no hay nadie más, ¿no? Vale El y la Raja Duda se han intruder Perfecto Perfecto eh, puede unir la gente Eli, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Oh, masacre en la base! Esto no puede ser. Alerta, favor. Venga. Los guardias nos movemos. ¿Dónde están? ¿Y si no tenemos guardias, qué me, qué me dices de eso? Vale, vamos a... Vamos a procesar aquí gente en los lavacerebros. No se irán de ninguna parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que se nos han juntado también con esta gente de aquí. Con los inspectores y mal lo estamos llevando, me han dicho. Vale, este lo vamos a echar por ahí. Lo capturamos, lo capturamos. Vale. Dale, dale, dale, dale. Tenemos muy poca gente en la base, vamos a traer uno para acá también. Mm, y tenemos que entrenar un montón de gente, pero un montón de gente. Hay que ponerse aquí a la pastilla, a agotar a ah, ah adiestrar nuevos, pero no veo esto veo que esté funcionando aquí y no me gusta eh. no me gusta para nada el Iván, puede estar en peligro, otra vez el Iván ha llegado ya ahí va, está aquí Iván. ah, vale Venga, Rey. Que aún no has llegado y te necesito tu gente. Ahí estamos. A trabajar. Buah. Vale, vamos a gestionar esbirros, pero vamos, ¿de qué forma? ¿Como cuántos vamos a conseguir? Venga, uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Vale. Que lleguemos a 50, perfecto. Y aún nos sobra pasta por un tubo. Objetivos opcionales. Entrena guardias. Bueno, y la, la cantidad de guardias que vamos a entrenar, poco se habla. A ver, ahora bien. Vale, ¿dónde está esta cárcel? Esto, aquí, al lavacerebros. ¿Hay otro por aquí? No, vale. Vale, vale, vale, vale. Buah, no nos van a caber, ¿eh? A ver cómo lo hacemos, pero no nos van a caber. Vale, peligroso. Peligroso. Buah, ahora, hacemos, ahora haremos el cambio de la energía y hacemos la restauración de energía. Me gusta, me gusta, me gusta. Es muy positivo esto. Vale, nos vamos al mapa Mundi. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Propa Buah, hacen si falta propagandistas, tú. Dineros, dineros no nos hacen falta, o sea ya nos hemos recuperado, así que para adelante. Materia defiende el mundo, o sea, material combustible. Esto no lo hemos sacado aún. Dinero, dinero. Cinco científicos, vale. Necesito transformar toda la base, recoger gente y, y que cambiemos todo. Dinero por 15 informes, tenemos informes 49, vale ¿Qué más? Uy, aquí 5 guardias, bien, bien Aquí, nada, dinero, vale, perfecto Aquí nos van a dar botones, perfecto, es que, nada, estamos genial Perfecto, perfecto, vale, aquí nos van a dar botones también, vale, me gusta Uf, vale, no, no tenemos propagandistas. Vale, material por... O sea, combustible por dineritos. Aquí, combustible por dineritos, perfecto. Vamos a resolver también. Bueno, no quiero cancelar la otra, pero... Venga, a toda pastilla. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vamos a arrancar esta que son 10 segundos. Un grupo de subfragantes. Vale, tenemos la energía. Vale, paramos. ¿Qué vamos a sacar ahora, teniendo esto y esto las camas mini taquillas o sea, esto nos viene muy bien porque luego, claro, vamos a poder caja fuerte avanzada, centro de construcción bueno, claro, esto es una locura eh, la nueva fase vale, vamos a coger, vamos a ir para atrás vamos a acabar de generar esto Calza deportivo, la atención de las redes criminales muestras de tejido orgánico, esto es con centrifugadora Vale, pues vamos a meter este con centrifugadora, que amplifico la señal. Vale, perfecto. Ah, espérate, vamos a volver al mundi Vale, resolvemos esta amenaza, porque si no a va a ser un uh, uh, uh, uh, uh. Hay cositas complicadas. Eh, no, porque me quedo súper like vendido. Framed, vale. Vale, vamos a ir transformando gente. Vale, los inspectores que llevan más informes... Lo suyo es meterlos... En, en... Obvio, en la extracción de informes, pero las otras... Aquí va a venir ahora un ejército porque. No... Nos va a aniquilar la cabeza. Y bueno, luego los agentes. Ojo. Ah, vale, no, son los sonidos de la trampa perra. Me asustó. Vale, ¿dónde es que tenemos que localizar a esta gente? No tenemos casi detección. ¿Qué tenemos aquí? Objetivos adicionales. Mata a investigadores. Ya va, Vale, pero bueno, nos falta lanzar el caos. Tenemos que lanzar dos veces caos. esto está súper desaprovechado ¿Vale? Vale, vale, vale vale vamos a ver si podemos hacer aquí también que trabajen, vale, eso es piso 1 aquí, hay ya tenemos gente bueno, por lo menos están viniendo gente Bien, ya, ya parece que vienen aquí a trabajar, o sea, es un es un paso, es un paso, me gusta me gusta, vale Ok, vale, vamos a piso 4. A ver si conseguimos localizar a los que se nos cuelen. Dios, si ha desemboca gente aquí. Ojo, cuidado, no, eh. Venga, matatlos. Eh, o sea, están con el fuego encima yeah. y no los tiramos, tío. Eh, ¿cómo no los hemos detectado? ¿Alguien me puede decir.? ¿Qué, ¿Qué ocurre aquí? O sea, no Ve Literal, no entiendo. Vale. Vale, eso es. Aquí hay nada. Vale. Vale. Ok, bueno, vamos moviéndonos poco a poco. Venga. tenemos <risa> o <¿cómo risa> la cosa? ¿A quién le está pegando aquí? Vale, no puedo capturar, yo no Steel Hostia, de buceo. Nada, Vale, que recoger más Más pistolas, pero bueno Hay alguien justo a bajar de piso. No. Vale, ¿qué hemos desbloqueado? Vale, la electricidad. ¿Esto ¿Cuánto genera? 40 Vale, el doble. ¿Y cuánto ocupa? Uf, ocupa como un poquito más. Uf, hay que reorganizar espacios y tal, pero. Vale, vamos a vender este, este y.. Este vamos a acabar de agrandar esto por aquí. Esto no lo podemos chafar, ¿no? ¿Vale? Podemos construir esto aquí, perfecto. Y esto aquí, perfecto. Y este lo vendemos. ¿Vale? Y construimos techo. Podemos hacerlo así. Vale, seamos listos. Seamos, eso es, seamos listos. Este cabe, aquí. este cabe aquí, este cabe aquí, este cabe aquí, este cabe aquí, perfecto y aquí me cabe otro chiquitín, así, vale, y aquí construyo pared, perfecto, y cerramos la sala. Oye, maravilloso, la idea es ir jugando. Dios, ¿por qué? No hay energía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hemos perdido la energía? Alguien me explica. Vale, vamos a llevarnos a Iván hacia abajo a, a completar esta este trabajito, porque si no vamos a tener un follón aquí de cuidado. Vale, eh, eso es, vamos a activar esto ya. No. Not Venga, todo el mundo a construir esto. Vaya liada. Vale, ya me recuperé el giro. Vale, on power. Vale, Build okay. more vale. Venga, Vesiru. Vale, perfecto. Pues, tal y como estamos, vamos a cerrar. A bueno, tenemos gente atacando. Eh, fueguecitos, fueguecitos. ¿Dónde están los fuegos? No lo sé Vale, lo dicho Vamos a cerrar aquí el capítulo de hoy Que hemos avanzado bastante Nos queda lanzar esos dos disparos de caos Que en un principio no deberíamos tardar mucho Tal y como están las cosas en el mapa mundi Que vamos sobrados lanzando órdenes Así que eh, con esto Completaremos el objetivo del fin de la paz En el próximo capítulo Y no sé cómo evolucionó la historia, pero lo veremos allí. Así que nada, recordad lo de siempre. Seguidnos en la taberna, en las redes que están aquí en la descripción. También suscribiros al canal de YouTube, que estamos haciendo contenido de calidad y cada vez mejor. Gracias a vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Vaya, morir.